En este videotutorial vamos a explicar cómo importar el cuaderno de comunicación utac kc Este cuaderno de comunicación fue elaborado por la Unidad de Técnicas Aumentativas de Comunicación, (Utac) a partir de lo que se considera el vocabulario nuclear básico para establecer una comunicación funcional. El cuaderno de comunicación original consta de unos mil términos, 850 palabras y 150 expresiones. A partir de este comunicador, la UTAC creó una versión para Let Me que nos ofrece para descargar gratuitamente como una copia de seguridad del perfil. Para descargar esta copia de seguridad nos dirigimos a la web de la UTAC y allí al apartado Descargas. Dentro del apartado pulsamos en KC UTAC. Si bajamos en la página encontraremos un apartado llamado Let Me en él pulsaremos en Bajar en el archivo -led .lmt backup Una vez se haya descargado, pulsamos en Abrir. En las opciones que nos ofrece la ventana contextual seleccionaremos Let me Talk y pulsaremos en Siempre o en Solo una vez. Recomendamos seleccionar Siempre. De este modo, para futuras copias de seguridad que abramos, lo hará directamente con LetMeTALK sin consultarnos. En caso de no querer que se asocie automáticamente, pulsaremos en Solo una vez. Una vez pulsado, se abrirá Ledmitalk y nos ofrecerá un mensaje de confirmación de la importación en el que deberemos pulsar en Importar. A continuación nos abrirá una nueva ventana de confirmación en la que podemos seleccionar cualquiera de las dos opciones. Si pulsamos en Cancelar, el perfil quedará importado pero no se aplicará automáticamente. Si pulsamos en cambio en Usar perfil, el nuevo perfil que estamos importando sustituirá al que tengamos actualmente cargado. Si optamos por esta segunda opción hay que tener presente que el perfil actualmente cargado se perderá si no ha sido guardado previamente. Si pulsamos Cancelar, vemos como si nos dirigimos a Importar perfil dentro de la configuración de Letmital, nos aparecerá en la lista KC UTAC castellano. Si pulsamos en Usar perfil, Letmital arrancará con el comunicador UTACKC cargado.